Eh, razonable, sostenible de, de los materiales, en este caso del plástico. Hoy acogemos aquí una serie de obras que vienen de una iniciativa muy bonita, muy interesante, que el modo de arte. En concreto pues, tenemos una serie de obras que están hechas con plásticos reciclados, que eh, han sido hechas por profesores del Instituto PPR Vela, de Villaverde del Río, que está hecha con tapones, con botellas, una serie de, de elementos ¿no? para concienciar de lo que estamos haciendo con el uso irracional de los materiales. Eh, desde el CRY en teoría llevamos ya mucho tiempo llevando a cabo una serie de iniciativas que es, con esto de la concienciación ambiental, recogemos los bolígrafos, las gafas, los móviles y Marisa va a tener un poquito de que consiste, y hoy vamos a comenzar una nueva campaña a la recogida de tapones, primero se de con el uso el, el, el más reducido posible de los tapones si es posible utilizar botellas que sean traicionables en lugar de cada vez que se va a consumir pero en todo caso tener eh, que recogida de tapones para una finalidad que tenga un carácter solidario va a ser un poco la, la forma de organizar este tipo de cosas. Y agradeceros a vosotros por vuestra presencia, todo el mundo está muy ocupado, eh, no tenemos tiempo para pensar en el medio ambiente, teniendo en cuenta que el 5 de junio, que es el último día de la exposición, es el día mundial del de, de medio ambiente y realmente si no nos preocupamos ahora de lo que va a ser el futuro. Pues, Parte de, de los problemas del directo. <risa> eh, le paso la palabra a Reisa, a la responsable del CRAI, que ¿no? os va a explicar un poquito en una, una breve palabra que eh, todas las iniciativas que hemos hecho desde la Universidad del CRAI en todo el mundo, y que la montaña no tiene ningún Vale, Buenos días. Eh, bueno, como ha dicho Roberto, desde que el CRAI había sido hace ya cinco años, eh, realizaciones que tenían que ver eh, con <coughs> la eh, empezamos mucho con temas de difusión, eh, también actividades de divulgación científica, hemos organizado por ejemplo una jornada de acción sostenible. Hemos eh, organizado también eh, otra jornada que tenía que ver con la educación del Museo de la Bicicleta, que con una charla que nos aquí en de la Universidad, educando que los exigidos. Y sobre todo también nos explicamos con todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Eh, desde el principio pusimos contenedores, como para la recogida del plástico, para la recogida del papel, no solo para utilizarlo de forma interna de por los trabajadores de aquí, sino también eh, para que los, los usuarios que son muchos los que vienen aquí a Drive y Empezamos también a avanzar un poco todo esto y ampliamos pues a la batería de pilas, que hay de pues, planta baja, la batería de la que aquí. Y después intentamos también colaborar con la gente solidaria, ¿no? que va muy unido en eh, todo que hacemos. Vamos a la campaña del Instituto Editivo de Movilización por la Selva, incluso recogemos móviles. En cada una de las plantas de la biblioteca tenemos eh, ahí un, un cajón para eh, que, que todos los interesados que quieran participar puedan echar ahí los móviles. También colaboramos pues, con la Asociación Junior eh, de Marchena para recoger eh, gafas, gafas que junto con otros productos se envían eh, en ayuda en humanitaria a nuestros países de, de África. Y otra acción que también empezamos a hacer, que tiene mucho que ver con los servicios que se ofrecen aquí, es la recogida de artículos de escritura. Y ahí fue cuando llegó un poco la idea de, de lo que es ahora esta, esta muestra. empezamos a recoger los artículos de escritura y los hemos colocado todos ahí, cada uno vamos a tener una exposición. Y cada uno empieza a recoger artículos de reciclaje, a hacer cuenta de la cantidad de objetos que vamos generando. ¿verdad? Y cuando digo cantidad de kilos y kilos de material. Tenemos 22 salas de trabajo en grupo y también muchas salas aulas de docencia y aprendizaje. Entonces ahí surge un poco el sentido de, de lo que estamos inaugurando ahora, que la idea era hacer ver toda la cantidad de artículos de escritura que, que recogemos, todo lo que supone eso de gasto que eh, para, para el presupuesto es pues un porcentaje muy alto. Y empezamos a pensar que en otra de las erras importantes relacionada con el tema del medio ambiente. Eh, no solamente el tema de reutilizar, no solamente el tema de reciclar, sino también de disminuir en el, en el uso. ¿no? Entonces, bueno, pues eso va muy unido a lo que es concienciación y ahí está la urna y es, eh, eh, es ahí está esta incidencia relacionada también con, con objetos de material de escritura. Materia y unido a toda esta campaña, a esta muestra que hacemos aquí, que hemos organizado también para la semana que viene el Día 28: eh, una charla eh, que hemos llamado el otro, eh, de educación ambiental organizada con eh, la centro provincial de, de Sevilla, con el área de medio ambiente, en eh, que participa también en la Montaña Arta, que es profesora de tecnología de alimentos aquí de, de la universidad. Y no quiero acabar sin citar eh, la colaboración fundamental que ha hecho que esta propuesta sea mucho más completa y que también tiene que estudiar con reciclaje. En modo arte, contactamos porque vimos el cuadro tan bonito que es el que, en el que hemos elaborado nuestro, nuestro cartel de la música y contactamos con la CUFEL, que tengo que decir que se ha buscado totalmente libre, que ella con sus alumnos implicados ha estado trabajando muchísimo y gracias a ellos, pues aparte del mensaje que mandamos con, con los artículos de escritura, pues hemos conseguido también hacer ver otra opción que hay con el tema de del plástico que es convertirlo en, en, en algo artístico como ha tenido además al mundo de y nada más, de, de otra palabra montaña que va a hablar ya digo, que es un millón, millón de aquí el próximo día en el Ministerio de Educación Ambiental sobre algo que digo que nos preocupa a la gama y de la y que tiene que ver con los microplásticos en la vida. Montaña. Eh, bueno, yo me gustaría agradeceros el, el, el cartel, es verdad que fue una motivación en mi época y ha durado muchas épocas eh, para encontrarte en el tema. Entonces, de ahí viene casi toda esta deformación que tengo ya profesional, hasta acabar con esta estatua que es verdad, el conjunto este en la agricultura, somos lo que comemos y es de lo que va eh, la charla que yo tengo que impartir. Por el tema de... Eh, hay una cadena alimentaria que cuidamos muchísimo, que es la nuestra como humanos, y sin embargo, eh, no respetamos otra cadena alimentaria que es crucial en, en nuestra alimentación, que es la animal y más aún la coática, la, la, la marina, el los es marinos. Entonces eso es muy sensible, lo estamos alterando y no nos damos cuenta que esa alteración es por culpa nuestra y somos nosotros los que vamos a acabar con estos señores. Entonces es tratar un poco de involucrar a la gente, a los alumnos, a la gente joven, que es lo que, los, que en sus manos mejorar pues eh, eh, lo vean se eh, impacten y pongan soluciones ya porque tenemos que hacerlo nosotros pero también la gente mucho más desde pequeñito así que yo creo que me os invitamos para que el directo se puede ir, se va a montar para que no también que quede tan bien que si os parece además nos explicáis un poquito el proceso de producción de toda la bueno, hola, el Modo Arte es un proyecto que lleva ya haciendo proyectos desde hace cuatro años siempre con la conciencia social detrás, aunque nuestra motivación principal es poner la enseñanza artística en un lugar de relevancia, en la enseñanza media y todo tipo de enseñanza. Este año, casualmente, hemos hecho el proyecto Consumo Arte, que trataba precisamente a través de la estética POP de los años 60, pero trasladada al siglo XXI, hacer una denuncia siempre de cara a que los niños se conciencien sobre el tema de los productos que estamos consumiendo hoy día y, y si somos conscientes realmente de si ese consumo es el adecuado, qué tipo de cosas consumimos, etc. Etcétera, etcétera. En el caso de mi instituto, que es la mayoría de las obras. De los, de los trabajos que hemos traído son de bien y vela. Nos, nos hemos unido, eh, los proyectos, mi compañera Soler, que es profesora de física química eh, en el centro y en, además es coordinadora de igualdad, de nuestro plan de igualdad, y nosotros estamos siempre juntas trabajando en el instituto, además con el interés de que es la, yo soy profesora de dibujo, ella de ciencias puras, también dando un poco que no hay ningún problema, que aquí nos podemos mezclar unas áreas con otra y la verdad es que se enriquecen tanto una como otra. En este caso ella ha traído, bueno, la, desde, el, desde la, el plan de igualdad, ha traído esta maravillosa cortina hecha con 1.200 monedas de plástico. Eh, está unida con estos, estas esculturas que hay, estas están hechas por otros institutos del colectivo, que es lo que hemos podido traer para la representación del de modo arte. Y bueno, y esta famosa Botellas Rosas, que es una onda expansiva que si quieres explicarlo tú, cómo surgió el tema de, la, de las Botellas Rosas. Bueno, surgió a raíz del de Día que es el Día de los Derechos Humanos, y entonces, pues, dijimos que a ver ¿y qué forma, podíamos expandir con de los derechos humanos de todo el mundo. Eh, la manera es más Como la suficiente. Como los plásticos sí que están invadiendo y están llegando a todo, todo el este planeta, pues de esa misma forma que los plásticos llegan a todo el este planeta, pues queremos nosotros que esos derechos humanos lleguen a todo, a todo el mundo. ¿Vale? Con la falta de valores que hay hoy en día entre las ciudades. Entonces pues, por eso surgió la idea de hacer la onda con la botella rosa, con la, la cantidad de botellas sí, que nos llegaba <risa> y esta cantidad de botellas que han ido recopilando poco a poco y, y al final por lo menos 327, creo que son, son 109 botellas por cada tramo. Por cada tramo. Bueno, y el, el proyecto mundial Influencer es, pues, un poco también eh, haciendo referencia a esos objetos de consumo que consumen no solo nuestros jóvenes, también los adultos, pero sobre todo nuestros jóvenes, esos influencers que andan por las redes y que muchas veces no sabemos exactamente qué, qué, qué clase de influencia está ejerciendo hacia, hacia nuestros niños. Y, y bueno, a raíz de un proyecto que también llevamos nosotros en el centro que se llama Literarte, donde intentamos fomentar la lectura, este año el libro que se ha escogido para trabajar con él era con Blanco y entonces a raíz de esto cada departamento de nuestro instituto realiza actividades de todo tipo eh, relacionadas con este libro. Nosotros como teníamos enganchando con el modo arte el proyecto de consumo arte, pues decidimos coger pues, uno de los personajes que cogimos fue Félix Rodríguez de la Fuente, que he de decir que no conocía a nadie en el instituto porque son muy jóvenes. Aquí también cuando lo estuvimos instalando el viernes pasaban chavales de por aquí y no conocían quién era este señor. Ha sido una manera de, pues, otra vez sacarlo a la luz y, y que vieran lo que tú has dicho, ¿no? que ha sido una, una persona un personaje muy, muy, muy importante en el tema, influyente en el tema de, de, el, de la... ...de la ecología y del medio ambiente y de y comenzar esa digamos, campaña ¿no? en, nuestro, en nuestro país... ...os tengo que decir, perdón, que hoy día todo mi instituto conoce Félix Rodríguez de la Fuente... ...y canta la canción de amigos Félix también. Y bueno, aquello por último son unos bidones que también... Ah, irán en relación a los productos que consumimos eh, eh, ahora en el siglo XXI... ...que tienen que ver con las redes sociales y ese, esa obsesión que tienen nuestros jóvenes y no tan jóvenes de recibir cuanto más light mejor y entonces haciendo referencia a un artista de referencia también que es Andy Warhol con sus pilas de lata sopa Campbell pues quisimos hacer como unas pilas de light que se a, a bajo coste ¿no? que se vendan baratito y oferta eh, en el supermercado era un poquito mayor la instalación cuando la pusimos allí en la Casa de la Sirena pero bueno, aquí tenemos una referencia porque además esos son, se han convertido después en nuestro instituto en papeleras de reciclaje haciendo con el símbolo light un poco el doble juego de palabras. ¿No? Los ¿Y nada más? Cuadros, los cuadros que ¿Eh? han elaborado ah, bueno, también. Aquí tenemos dos cuadros que han elaborado los alumnos para informar. 1.165 son las 1.165 botellas que se han utilizado para hacer la cortina, que ha hecho aproximadamente en un mes. Son las materias recogidas, pues consumidas por los alumnos y profesores. y Para ver pues, la cantidad de plástico que consumimos al día, al día, se ha hecho en la asignatura de cultura científica en el bloque de medio ambiente, cuando se trató el tema de los plásticos y bueno, lo, mientras lo hemos estado haciendo, nos hemos han ido, desde ahora, hemos han ido? Eh, clase por clase, cogiendo botellas de, no, botella de agua, que es lo que utilizan utilizado los chiquillos. Y bueno, todos los días veníamos con un cargamento de botellas de agua impresionantes. Yo no me lo quería ir, porque eso es lo hecho un Entonces, pues nada, ha sido un un poco locura, porque algún trabajo como cadena, fábrica, Uno recoge botellas, otros cortan, otros perfeccionan, otros pintan Algunas no porque son del color de la botella y otros montan con taza y con avalor y que yo he ido comiendo vamos a de lugares antiguos y la cuestión que es un poco locura porque a esta gente le da un voluntad de se vuelve locos y, y un aleo pero bueno, ha merecido la pena porque el resultado puede es que que ha sido bueno y además ellos son conscientes de la cantidad de activos expositivos. Muchas gracias por haber conseguido esta obra y esperemos que. Podemos también ver, me gustaría que se queda también en la recogida de los artículos de, de escritura, que es todo lo que hemos recogido durante un año de uso en el CRAE en nuestras salas de, de trabajo en grupo y ahí tenemos información del precio eh, de cada uno de esos rotuladores y del total invertido dentro del presupuesto de, del CLAI. también me gustaría señalar el hashtag que queremos utilizar para difundir toda esta actividad yo lo plástico y os invitamos a, a difundirlas vamos también a colocar un libro para recoger también las opiniones eh, de, de todos no, nuestros usuarios. ¿no? Eh, nos gustaría que nos dijerais lo que pensáis de esta iniciativa y lo que pensáis. Eh, nos aportéis soluciones e ideas para, para mejorar. ¿Vale? Eh, ¿Vas a hablar? ¿Cómo te llamas? Elena es una de las alumnas que nos va a comentar un poco su experiencia con... Bueno, nosotros venimos del Instituto de Villaverde, Pepe de Vela. Y hemos hecho el trabajo de la cortina en la asignatura de cultura científica para concienciar del uso de los plásticos que, que hacemos y todas las botellas que desperdiciamos. Y aparte cuando hemos cortado ya las botellas, también ha sido reciclaje en, en el instituto, en la parte de plásticos y copeles. Bueno pues nos está en los y hemos realizado el mural de de Rodríguez de la fuente. El proceso que hemos llevado para hacerlo ha sido mediante un plano digital. Después hemos usado las tabla, la hemos pintado de negro y hemos ido poniendo los tapones poco a poco porque nos ha llevado bastante tiempo. Y mediante el dibujo que nuestra profesora ha realizado con los pinceles fuimos poniendo tapones de los colores que se ponían en el fondo. Ahora sí, ya lo que hacemos es que vamos a cerrar esta presentación, agradecerlos a todos por la, la presencia, agradecer la, la sesión que se ha hecho de estas obras, que intentaremos ser cuidadosos con ellas para que sean sostenibles también. Y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña presentación del que está para señalar que un poco lo gracias. Muchísimas gracias a todos por la exposición. Sí.